Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien en este video. Y en este video lo que te voy a enseñar es a cómo hacer el efecto resplandor, así como estarás viendo por aquí en pantalla. Sin más que decir, empecemos. bueno ahora que ya estamos aquí en el ordenador te comento que este tutorial está compuesto por cuatro simples pasos que son los que estarás viendo aquí en pantalla bueno entendiendo esto vamos por el primer paso el primer paso será mejorar la luz entonces nos vamos a capas damos control j para duplicar la capa nos vamos aquí al yin yang y le damos en la opción que dice exposición le damos aquí para que solo afecte la capa de abajo y aquí en exposición jugamos con un valor de 1 o 2 en este caso yo le daré 2 lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el modo de fusión de esta capa a LUMINOSIDAD Lo siguiente que vamos a hacer es oprimir control i para invertir la capa de máscara y le damos a la B para activar el pincel que es este de aquí Lo siguiente que vamos a hacer es cambiarle a este a CIRCULAR DIFUSO activar este y este en caso de que tengas tableta y disminuir la opacidad a 10 por ejemplo y empezamos a pintar. Listos. Una vez hayamos mejorado las luces, así como estarás viendo aquí, el siguiente paso será añadir el glow. Entonces esto es muy sencillo. Nos vamos otra vez al jing jang y le damos aquí en color uniforme. Le damos en OK. Y sencillamente desactivamos el ojito dándole aquí. Damos doble clic y tomamos una muestra de color de nuestras luces. En este caso la primera, la azul. Le damos en OK. Activamos el ojito nuevamente cambiamos el modo de fusión de la capa a sobreexposición lineal donde dice añadir damos aquí control y para invertir la máscara de capa y lo mismo empezamos a pintar repetimos el proceso con la otra luz y listos con esto finalizamos el segundo paso ahora el tercer paso será añadir el cámara Row, pero para esto sencillamente hay que hacer un paso entonces seleccionamos las capas con shift todas las capas estas cuatro y damos control E para fusionar esa capa le cambiamos el nombre a retoque y la seleccionamos, le damos aquí en donde dice filtro y nos vamos aquí a donde dice filtro cámara RAW, estando allí movemos unos poquitos valores entonces le damos aquí en claridad un poquito más, le damos también en borrar neblina, disminuimos un poquito la intensidad, luego nos vamos aquí a curvas, damos clic en el medio, clic aquí abajito y subimos un poquito en esta parte luego nos vamos aquí en donde dice dividir tonos y en este caso a las luces le vamos a dar un tono azulado teniendo en cuenta la fotografía le subimos un poquito la saturación y a las sombras un tono rojizo y lo siguiente que vamos a hacer es darle aquí en donde dice calibración y subimos un poquito en la parte azul y vamos jugando a nuestro gusto le damos en aceptar una vez estemos contentos listo con esto completamos el tercer paso ahora le damos clic aquí y le decimos en convertir en objeto inteligente una vez convertido en objeto inteligente vamos al cuarto paso que es darle un desenfoque entonces nos vamos a filtro y nos vamos aquí donde dice galería de filtros desenfocar le damos en desenfocar iris y como ves aquí ya solo jugar con este valor de aquí en este caso le vamos a dar algo leve, por ejemplo, 8. Y le damos en aceptar o ok. Y listos, como puedes ver, pasamos de esto a esto. En cuestión de minutos. Como sé que este contenido te fue de mucha utilidad, te invito a suscribirte en este canal y a ver mucho más contenido. Mil gracias por haber visto el video. Chao.